Vamos a calcular el punto simétrico del punto A respecto al punto O. Lo primero que haremos será tomar un segmento que una A con O para tomar la abertura del compás. Con esta abertura pinchamos en el punto O. Ahora tenemos que trazar una línea recta que una A con O. Pues el punto de corte de esa circunferencia con la recta es nuestro punto simétrico. Si queremos le podemos dar un nombre, pinchamos sobre él y aquí elegimos etiqueta. Y lo vamos a llamar como es costumbre A'.